Hola subs y no subs, soy Sparkaif y les doy la bienvenida a un nuevo video en el que hablaremos de la cosmología de Smash Bros. Ahora omitamos el relleno y vamos directo a lo que nos importa. ¡Un momento! ¿Qué es una cosmología? Pues si sí, habrá relleno. ¿Qué es una cosmología? Esto, pero para la comunidad versus es la explicación del metaverso de una obra y todo lo que conlleva. Pudiendo servir para escalar el poder de algunos personajes a su cosmología. Aunque en este caso no del todo. Para clasificarla se usa los tipos de universos. ¿Se entendió? ¿No? ¿Qué importa? Empecemos. Comenzando con los orígenes. Este metaverso es creado por Master Han a base de distintas franquicias de videojuegos. Junto con sus propias reglas. Además hay un torneo denominado Torneo Smash, donde se reúnen distintos personajes de estas franquicias para pelear, pero antes de que digan de que están muy desnivelados en poder hay que decir que solo usa las franquicias como base, más no como material, no son las versiones reales de los personajes y por ende no escalan a lo que podría hacer su versión real. Aún así el hecho de que use de base distintos videojuegos quiere decir que contiene ciudades, continentes, planetas, sistemas solares e incluso galaxias distintas a la nuestros además de distintas ratas inexistentes en nuestro mundo desde el baños el planeta Tierra no existe aquí, de hecho el planeta donde se ubica la mayoría de los personajes de las franquicias y el torneo Smash sería el denominado mundo de trofeos. Y este es muy distinto a nuestro planeta, aunque sin embargo en algunos trofeos se lo trata como la Tierra, siendo que se podría decir que el mundo de trofeos es el reemplazo de la Tierra aquí. Siguiendo con todo esto tenemos menciones a planetas como el planeta Cebes, el planeta SR388, Popstar, Sauria, planeta Venom, el planeta... ...esta melodía, etcétera. No encontré sistemas solares específicos pero debido a que tiene galaxias debería tener también sistemas solares Y en el caso de las galaxias sabemos de la existencia de tres galaxias La Mi, el sistema Lilati y uno del que no sabemos en nombre Pero debido a que se le denomina la galaxia podemos asumir que es en la que se ubica el planeta de trofeos Ya esto sería el tipo de universo más básico, o sea un universo tipo 1 Pero se conoce la existencia de dimensiones alternas que harían fácilmente un universo tipo 4 La dimensión de papel Mario que según algunas descripciones en sí tiene el tamaño de un universo, el reino del crepúsculo un plano distinto, el mundo distorsión y la dimensión donde fue desterrado Giratina, la dimensión alterna de donde proviene Blaze, el purgatorio de la franquicia de Bayonetta etc. Sin contar el subespacio una dimensión que ya no existe debido a, vean este video para más información. Y para finalizar con este universo, tenemos el trofeo de la batalla final, el cual habla de un agujero de gusano que conecta el mundo de los trofeos con el mundo real. Siendo que en este mundo, Smash no sería más que el juego de un niño y los personajes no serían más que los juguetes de este. Este hecho haría al mundo real una capa universal alrededor del universo Smash, lo que dejaría a este como un universo tipo 5. Aquí acaba... Pues no, pues gracias a las conversaciones de Pitt Tenemos el dato de la existencia de distintas líneas temporales Provocadas por las elecciones que cada persona tome Sin embargo a diferencia de lo que dice la conversación respectiva En nuestro idioma no existen líneas temporales infinitas La versión japonesa aparenta hablar de que cada elección Provoca varios mundos paralelos y ya Así que no, no es infinito Solo pseudo infinito debido a que cada línea temporal Creara sus propias líneas y así sucesivamente Recalcar que el plano del mundo real Debería estar ligado a cada universo Debido a que Master Han debería estar en cada uno de estos Y no ha demostrado ser el creador de las líneas temporales Ni siquiera de las reglas de tiempo Y Master Han es en sí la representación de alguien del mundo real Así que debe haber un mundo real por cada universo Smash Resumiendo tenemos lo que es un multiverso infinito de alguna forma, en este caso por expansión infinita, que contiene en cada universo dimensiones o planos de tamaños pequeños e iguales al universo mismo. Esto conformaría un multiverso tipo 3. Además de esto, decir que debido a su naturaleza de ser en otro plano, básicamente un juego, el universo Smash está sujeto a red con sí agregados. Bueno esto está listo. Con todo esto me despido. Ya saben que tengo Curious Cat. Y Aunque esté más vacío que mi alma. Pues nos vemos en otra ocasión. Hasta otra. Bueno, saca la pantalla verde. Pues ahora que sigue. Algo que he prometido desde hace mucho.